Sondeo de Néstor Flow en el estadio Julián Javier, donde ganamos 6 por 3, porque yo jugué. Los gigantes de va a las Estrellas Orientales. Vamos a ver el niño loco que le preguntó a los fanáticos ya en el estadio. Reportando para los osos obrosos, Papá papá tarima Darima Néstor Flow aquí en el Julián Javier, estrella gigante. <música> ¿Qué le hace falta cambiar al equipo, picheo o bateo? Al equipo ahora mismo lo que le hace falta es coger la armonía que ellos tenían todo el trayecto de la temporada tú me entiendes, coger chipa, más emoción, entregarse más porque está un poco apagado y yo creo en los gigantes el equipo va a despertar y va a batear nosotros vamos a ser campeones yo sé que ese equipo tiene y vamos a dar el todo por el todo para ganar los gigantes son campeones, mi hermano, yo ¿Qué le hace falta al equipo? ¿Cambiar picheo o bateo? ¿A ver, usted cree que le hace falta cambiar el equipo de los gigantes? ¿El picheo o el bateo? El equipo de los gigantes está bien, lo que pasa es que está en una, es una mala racha, ¿verdad? mala racha, pero está bien. No, ¿y ¿Usted cree que está completo? Claro que sí. A Chip nada más le hace falta. Yeah. ¿Qué le hace falta mejorar? ¿El bateo o el picheo? qué le falta mejorar? ¿El picheo o el bateo? El bateo, el bateo. ¿El, bateo, que hace el falta. bateo está apagado? Demasiado apagado. No ¿Hace falta la chipa, verdad? Claro que sí, una chipa buena. Si Osuna comienza a batear, el, el equipo va a estar bien. ¿Seremos campeones ahora? Con Dios por delante, sí. Amén. Usted como conocedor del deporte y cronista deportivo, ¿qué le hace falta? Al equipo gigante del Cibao para que prendan sus motores. Lo que le hace falta a los gigantes del Cibao es crear las cosas pequeñas. Jugar el juego pequeño, crear situaciones, que las cosas sucedan. Porque si no se crean situaciones, no se puede ganar. Así es, ¿usted cree que el picheo y bateo tienen el complemento para ser campeón? El ¿no? equipo de aquí es un equipazo, tiene todo para ganar el campeonato. Pero si no juega el juego pequeño, no va a ganar. Tienen que hacer que las cosas sucedan para ganar quiere que le hacen falta a los gigantes? Picheo bateo, que prendan los motores. De relajo. Bueno, mi hermano. No usted le da, que yo te le pero para mí. Que bate, y ya, déjalo tranquilo que eso, tú sabes. Bateo, ¿qué tal? ¿Eh? No puedo trabajar, porque yo soy medio coñido. Vaya, ¿qué es lo que le hacen falta? Ah, no, tranquilo, son unas rachas raritas, tú sabes, esas que se meten. Vamos a dejarlo tranquilo que yo van a ganar con Dios por delante. adelante. A las... yo voy a él, voy a le no, vamos. Picheo. ¿Usted cree que le hace falta al equipo de los Gigantes, el picheo o el bateo? Nosotros necesitamos batear más de línea, de línea. Deja de jalar para arriba, vamos a ganar. Ven, ve que vamos a ganar. El bateo con No, el bateo está bueno, lo que pasa es que los muchachos están enfocados en batear de los ron. Pero vamos a batear de línea hoy, Doy hoy para adelante, vamos a batear de línea. ¿Qué le hace falta al equipo de los Gigantes, picheo o bateo? Bateo. Bateo. No mucho. Mándale un saludo a tu amiguito, ay que están viendo la televisión. Adiós, Oliver. Bueno, estamos aquí en Julián Javier, la serie final. gigante, campeones. <risa> Señores, para que se arro. Perdieron perdió el Estrella y van a perder hoy otra vez. <risa> Qué juegazo, ya, pero muchos dijeron el bateo, como que combinar, pero para mí realmente últimamente está en el picheo y también en, en la eh, en la pasadera de la bola, por ejemplo, que te este es la hagan la poco de la rápida, la, se la tira, exactamente la defensa, la tira la otra así. Pero el equipo se va reponiendo. Eso es presión. Ahora que va empezando el juego, tranquilo, que hoy ganamos. Y van a venir aquellos contentos de San Pedro. Ojalá ganen. Vamos Ojalá nos vamos a ganar. Y nos vamos por pausa y hablamos ahorita. Go.